la carrera de especialización en neurociencias cognitivas del lenguaje y la lectura eh, tiene como objetivos como actualizar y profundizar en aspectos del procesamiento del lenguaje eh, la idea es digamos en tres aspectos básicos eh, lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje lo que está vinculado con los eh, procesos de producción y comprensión en el, en el adulto y además con todas las dificultades que puede tener el procesamiento del lenguaje eh, originadas ya sea por una lesión cerebral o por alguna, alguna dificultad eh, en el desarrollo madurativo. Lo que eh, también nos interesa es proveer información eh, también robusta respecto de eh, eh, los procesos de lectura y escritura a lo largo de la vida y haciendo hincapié en la cuestión del aprendizaje de la lectura y la escritura con, como decía, con información eh, científica que tiene que ver con eh, la perspectiva que nosotros proponemos. También vamos a discutir desde esta perspectiva las dificultades para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Nuestra idea es básicamente poder... Eh, brindar información que permita distintos perfiles de egresados. Por un lado, aquellos que quieran eh, vincularse más profundamente con la eh, investigación y por otro, para aquellos que tengan eh, prácticas clínicas o prácticas pedagógicas, es decir, aquellos que eh, estén relacionados ya sea con la salud o con la educación y que crean que este conocimiento es necesario para su práctica eh, profesional. Eh, creo que un dato interesante es que la carrera se va a cursar de manera intensiva en forma quincenal, los días viernes y sábados